Bueno, tenemos una entrevista en el estudio aquí en San Pedro y han venido esta ocasión a visitarnos unos artistas estupendo como es Omar y su esposa Caterina. Ellos han estado aquí, nos han delirado con la música, hemos tenido entrevista, nos ha salido su nuevo disco. Bueno, lo vamos a ver ahora a continuación. Yo quería resaltar... También que hay un fallo técnico. Entonces a veces eh, me vais a escuchar a mí, pero no vais a ver imágenes. Entonces, bueno, pues siempre, pues incluso en las televisiones nacionales, pues hay alguna vez fallo. Y queremos cuidar mucho estos detalles, pero a veces pues nos escapan, ¿verdad? porque hay veces que es irremediable como en esta ocasión, así, pero como queríamos emitir el programa y este espacio y darle protagonista también a los artistas pues lo vamos a emitir tal cual aunque le hemos hecho algunos arreglitos, pero ya sabéis que si veis esto, falle, ya, esto fallo ya os he advertido de antemano ¿eh? que nos ha fallado una parte técnica pero ahí lo tenemos así que lo importante son los artistas y están ellos, que son lo importante no importa que yo no salga ellos son los protagonistas vamos a escucharlos y también a verlos bueno, le damos la bienvenida a dos personas que queremos muchísimo porque estuvieron aquí hace pues como un año o más o menos y le cogimos mucho cariño porque son una pareja encantadora. Y además nos vienen acompañados de un nuevo disco, mi última ranchera, se titula... De Mar Antonio Hernández, que te damos la enhorabuena y bienvenido a los dos, a tu esposa, que es fantástica, Caterina, que es una hermosura y te acompaña en todo. Y Así, es muy bonito, ¿verdad, Omar? Muchísimas gracias, Elena, sí, qué gracias. gran oportunidad que nos brindan de nuevo. Gracias a ti y a Pepe por esta gran oportunidad. Y la verdad que, que sí, yo, a todas partes, mi esposa está ahí conmigo y yo me siento muy halagado por eso, porque... Eh, tanto en, la, en el escenario, en las entrevistas de radio y televisión, eh, cuando vamos a hablar con algún empresario para organizar eventos, siempre está ahí conmigo, en mi mano derecha. Y, y eso a mí me hace muy feliz, de verdad. Claro que sí, te da esa onda, ¿verdad?, <risa> que necesita a ir al artista para sí, salir al escenario. Es importante. Bueno, ya vemos con tu camisa de Sonora, que es, bueno, sí, esta es tu, la tu, tu banda, ¿no?, bueno, tu sí. orquesta, la, tu La tipo. Sonora Dinamita es una orquesta de mucha trayectoria, más de 60 años de trayectoria de Colombia. Eh, yo ingresé hace 26 años a la orquesta y fui escalando, empecé como un cantante de, de la orquesta y luego eh, asumí el rol de director, de compositor y, y organizando las giras, entonces alterno hoy en día el trabajo con la orquesta eh, también con los proyectos que tengo eh, a, a título personal, de mariachi, de música internacional, pero cada que podemos organizamos las giras con la orquesta y justamente ahora estábamos de gira, estuvimos en el Caribe, en Colombia, en Panamá, en diferentes países de Sudamérica. disparado ¿No parado? ¿Sin parar ¿No? Bueno, es un famoso. sin parar Ahora Caterina <risas> me contará ¿no? la parte ya que ha vivido, porque además sí, hace pocos días que ha celebrado su cumpleaños y te queremos felicitar también aquí en la tele. Muchísimas gracias a él. cumple mucho, muchos más. Caterina, que tienes que seguir acompañando aquí a Omar. Claro que sí, a mi esposo <risas> siempre lo acompaño, donde quiera que él esté en los viajes y muchísimas gracias a ti Elena y a Pepe por okay. felicitar a, a vosotros por venir aquí porque además me mandaste un vídeo del cumpleaños ah, y sí. hay canciones muy buenas que le has dedicado Has escrito compuesto exclusivamente sí. para tu esposa para exclusivamente, algún hayas, sí. Cuchilla, eh, que está en este disco, mi banda. No, esa es aún todavía está en reserva para el próximo. Esa es, es, es, es para ella. Nueve, ahora, ahora mismo, solamente para ella, <risa> para que la Cuchilla. Pero, pero sí te, te he traído eh, que luego eh, van a estar viendo algunos videos eh, donde, que los hemos hecho en el transcurso de la gira. Hay un tema muy hermoso que le hice a ella, que titular será mi esposa, y ese sí está incluido en este CD. y El video lo, lo hicimos en el norte de España y en Portugal, en, uh -huh. entre Galicia y Portugal estuvimos filmando este video, en unos castillos muy lindos que hay por allí, y luego estuvimos de gira pues, en, en el Caribe, y también por ahí hay un video con la sonora y la mitad, que lo pueden apreciar, y para que la gente lo disfrute porque venimos con todo con el mariachi con la cumbia con el vallenato con la música internacional en inglés en italiano bueno de, de todo, todo ¿no? y bueno y el, eh, esta cuando eh, hemos visto el cumpleaños de Caterina, tan bonito tan mm. bello que con esta que tú le cantabas a ella no estas canciones también sí. tan lindas, ¿no? de, de amor de cariño de claro de lo que y, a, y aprovecho perdona para agradecerle a mi cuñada Jaty que se portó muy bien, ella realmente fue pues, muy importante para organizar esta sorpresa de cumpleaños para mi esposa. Eh, vino la familia de Colombia, de Suecia y JT logró esto de reunir a toda la familia para este evento que fue muy bonito, muy privado pero muy bonito. ¿Será pues que nos cuente, Caterina, esa experiencia? ¿Cómo te sentiste, estando tan agasajada de gente que te quiere? Bueno, te me sentiste, sentí Catalina? maravillosamente arropada, por, primeramente por mi esposo, que es una persona maravillosa, romántico, y siempre dando todo de él en la música. Me cantó canciones preciosas y me dio mucho amor y mucho positivismo. Me sentí muy arropada por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, eh, fue un día fantástico, lleno de muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por, por un nuevo día que me ha dado ese día y todos los días que me da también y por todo lo maravilloso que estoy experimentando el día a día. Es un ejemplo así, ya saben, las parejas que hay que regar todos los días como se rega la planta, para que vayan creciendo vayan sí. haciendo flores y todo eso, sí, pues la pareja igual, sí. hay que... Esto, ¿verdad? Esto del, del bueno, matrimonio es algo tú serio... Tienes, tú tienes ventaja, porque juegas con <risas> por la guitarra y con tu voz, ¿eh? Tienes <risas> alguna ventaja. Sí, sí, a veces cuando... Porque ocurre también dificultades y todo, pero... Pero entonces cuando a veces la situación está tensa, yo tomo mi guitarra y empiezo unos acordes, empiezo a cantarle canciones así románticas y ya... Bueno, así pasa la, amas, la tormenta. Vamos a la fiera, ¿no? La, <ríe> la música, vamos a la fiera, ¿no? <ríe> bueno, pues vamos a hablar eh, también del disco, de, bueno, pues vuestra experiencia también que ha visto por el Caribe, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tipo de público ha visto más? Que contamos un poquito cositas de la gira. Mira, es curioso que, porque, porque nosotros primera vez que íbamos a estas islas del Caribe y esperábamos encontrar, pues, 90%, por lo menos, de gente de allí, del Caribe, pues no, resulta que son estas islas donde estuvimos, pertenecen todavía al reino de Holanda, entonces lo que había era mucho holandés. Y, sí, la mayoría del público. Y entonces, pero fue muy agradable, fue muy agradable, realmente la gente disfrutó con nuestros conciertos, y en Aruba, porque eso fue Curazao donde hay más, la mayoría del turismo es holandés, pero en Aruba va mucho turista norteamericano. La isla encantada, eh, Feliz Sí, ¿no? la isla es maravillosa, gente preciosa, gente muy alegre. La isla de Aruba le dicen la isla feliz. Uh -huh. Por todas partes, eh, eh, algo que me llamó mucho la atención, en los taxis, en los carros de allí, en los autos, eh, estaba la isla feliz. Eh, one, happy ah, one happy island. One happy island. Y la gente, una actitud muy positiva. Eh, muy creyentes también, eh, gente maravillosa, muy amable, muy serviciales, eh, muchos idiomas también se hablan allí, es como el papiamiento. Sí, y, y traigo una palabrita, ¿Cuál? muy linda, para que se la aprendan allí A ustedes. Ver. Duchi, Duchi, una palabra... D-U-S-H-I, Duchi. Es una palabra que es cariño, eh, mi amor, bebé. Eh, dulce, eh, eh, encierra mucho la significado, la ¿no? vamos a poner en práctica, pero, pero sí, cuando la, la próxima vez que Pepe esté así un poco agrio, tú lo miras y le dices, duchi, Dale. y verás que ahí mismo se, se va a poner vale, contento. no me vale. y... metiendo <risa> las palabras en el vocabulario habitual Sí, una linda palabra, me encantó, duchi. Duchi, pues nada, duchi, duchi. Vamos con este, bueno, con este reportaje que también le hiciste a Caterina en su cumpleaños, que no canto. ¿Cuántas canciones le cantaste? Uf, el año? No sé, como. ¿Cuántas? No, mentira, como unas seis o 7. ¿no? Yo quise de cantarle bien más, pero es que ya me <risas> ¿Cuál es tu preferida? Y ya estaba modada, es que estaba que digo, estaba modada. Y... ¿Cuál, ¿Cuál es la que cuál... más te gusta de las que te canten? Todas, pero, todas. Pero tiene que haber una. Una, una más. <ríe> él. él la sabe, quiero sí. que me lo diga él. Porque. Ajá. A ver si te conoce tu gusto, ¿no? Sí, y a, ver, a ver si conoce tu gusto. Bueno, no lo vamos yo... serás mía. Eh... Serás mía. Serás, eres, eres, eres, «Eres mía», «Eres mía», mía. Creo que «Serás mía» lo decía antes de, de que él hiciera la composición de la canción, y ahora «Eres mía», eres mía. Eres se mía. llama «Eres sí. mía». Sí. Primero era «Serás mi esposa», serás era la primera mi esposa. canción, y ahora esta, «Eres mía». ¿ya? «Eres mía» es la canción <risa> mi predilecta porque… Eh, es el amor de tu vida, Amar, que me contaste, eso, una bella historia, me contó en otro programa. La historia que ella siempre estuvo enamorada, de tenía como artista y tal, claro. y, y ella, bueno, pues era el amor de, de su vida también, ¿no? Caterina, sí. sí, nos conocemos desde niños, y yo siempre estuve enamorada de mi esposo y decía a las amigas, yo cuando esté grande voy a casarme con él, yo sé que Dios me lo dará como mi esposo, y se ha hecho toda una realidad, entonces, esa canción es mi predilecta, eres mía, porque es una composición de él, y esto ha salido de un sueño que, que yo tuve con él, y de hecho de eso se hizo la composición, él mismo la hizo, fue Ay, algo muy maravilloso. Qué bonito, la ¿no? precioso. Bueno, y ahora vamos a hablar también un poquito más también del disco, ¿Te ¿Has cedido tu tarjeta? Para ah, sí, ahora tenemos, el, tenemos. Nuevo, el nuevo número que estamos recién... Regresando a la Costa del Sol. Entonces, ahora mismo es el momento de contratarnos, el, pero luego no le va a quedar ya. Aquí espacio. está el 643-462611. Acá lo tienen. 643-462611. Omar Antonio Hernández, con, con mi esposa Caterine. Estamos para servirle música de mariachi. Sí, y también, por acá, si se puede ver un poco, sí, música sí. internacional en varios idiomas. Para la gente que, que prefiere, que cantemos en italiano, en inglés, en portugués, podemos y hacer. esto es bilingüe para... Sí, estoy Bueno, y el disco que tengo aquí en la mano, que es Mi Última Ranchera, que no sé por qué la has titulado Mi Última Ranchera. Bueno, eh, es una forma de decirlo, no es que esperemos que no sea la última. Claro que, que, lo, que no. La penúltima, ¿eh? Estar la penúltima, <risas> eh. siempre la penúltima. Si no, la última más. Eh, ¿sabes? Eh, justamente Narúa me preguntaba lo mismo, ¿y por qué Mi Última Ranchera? Bueno, porque eh, se trata, eh, la historia de esta canción, de una relación que ya llegó a su fin. Entonces, eh, yo como compositor retomo esa, esa inquietud de esta relación que, que ya llega a su fin. Entonces, es mejor dedicarle esa última ranchera, esa última canción. Porque no, no, no concibo el, el maltrato entre las parejas, del hombre hacia la mujer, eso no tampoco la mujer hacia el hombre, si ya no te entiendes, mejor dedícale la última ranchera y ya, se acabó. Sí, es verdad, respetar es importante, ¿verdad? Claro, ya, respetarse claro. en todos los aspectos, ¿no? claro, claro respetar sí. las decisiones, si uno va mal, va mal la pareja, pues... Claro, cu cuando pero se pero puede no luchar nunca, por rescatar, hay que luchar, no pero sabes. cuando ya se terminó, pues entonces dedícale a esto, mi última ranchera yo. Okay. Ya lo comprendimos, ¿no? ya lo hemos comprendido. Y de cuántas canciones, cuántos títulos cuentan un poquito... El ah, título, sí, este, este lo hice un poco extenso, tiene 14 temas, porque en realidad el, el track número 14 es la repetición en, eh, de, de, de otro track, está en el número 7, es la misma canción pero grabada en otro estilo. Bien, es la misma canción pero en, en una está con mariachi completo eh, y el, el último track, el, el bonus track, por decirlo así, es acústica. Solo hay la guitarra y un violín. Sí, es así. Y, y, y suena así muy romántica, de verdad. Esa se titula vida de mariachi. Es, pero tenemos canciones muy bellas ahí. Hay una dedicada a mi padre. Que en paz descanse mi padre. Y hay diferentes géneros. Tengo música de mariachi, tengo eh, algo de rumba flamenca también, pero al estilo... Tuyo, de mariachi, que claro. claro, no es el claro. flamenquito retro. No, que, no el flamenco. Y no. te falta algo importante, y, en mi casa soy un rey. Ah, ah, ah ya, ya, ya, claro que sí. <risa> sí, ver. <haré. risa> Eso es lo más lindo, ¿no? En mi casa soy un rey. En también. mi casa soy un rey, eso le encanta a ella. Claro, no, es verdad y... que siempre decimos, bueno, yo soy la reina de mi casa, a los demás, ¿no? Uh -huh. Uno puede ser reina o rey, ¿no? Pero yo soy la reina de mi casa, ¿no? Así pues tiene que eres ser. tú de tu casa, pues, está muy bien. Y también tienes música llanera, con música que... La música llanera es el género musical que compartimos entre Colombia y Venezuela. Y se... el instrumento principal es el arpa se toca con el arpa, eso es muy y el cuatro llanero que es un, una guitarra pequeñita de cuatro cuerdas, las maracas, y eso está incluido, Qué gran trabajo, ¿eh? es un gran sí, trabajo, es muy variado, realmente. Bueno, para todos los gustos, ¿no? pues como suelo decir, ¿no? hay sí. para todos los gustos, ahí nadie se va a quedar sin dar. Eso. Bueno, además hoy también nos van a sorprender esta linda pareja, porque también vais a hacer una pequeña actuación para nosotros, claro, para todo pues, nuestro público pues, en general, para claro, todos los eh, eh, vamos a hacer una, una demostración, unas canciones bien bonitas de mariachi. Por ahí ya está lista la guitarra, así que. que Todo preparado. Esté preparado porque sí. ya vienen unas lindas canciones con guitarra, con música de mariachi, muy especial para todos ustedes. Pues, ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa mientras nos sorprendéis? ¿Sí? Está pues no os vayáis, no os vayáis, no os retiréis de la tele porque vamos a tener aquí algo maravilloso, un regalo que nos hace esta pareja para todos nosotros, para todos ustedes y que lo vais a disfrutar muchísimo. Pareja, ¿preparados? Bueno, pues nos vamos a Nos sí. volvemos enseguida. Gracias. Si tienes un Citroën, esto te interesa mucho. En Guerrero Car tu vehículo estará en casa. Somos concesionario y servicio oficial Citroën. Estamos en Marbella, en el polígono Las Arbarizas, Teléfono 952-776271. Y en el Polígono Industrial de Estepona, calle Alonso Cano, teléfono 952-808964. Visita nuestra página web www.guerrerocar.com.